Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 56. Nuestro repaso de hoy abarca lo siguiente. Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. ¿Cómo puedo saber quién soy cuando creo estar sometido a continuos ataques? ¿El dolor? La enfermedad, la pérdida, la vejez y la muerte parecen acecharme. Todas mis esperanzas, aspiraciones y planes parecen estar a merced de un mundo que no puedo controlar. Sin embargo, la seguridad perfecta y la plena realización constituyen mi verdadera herencia. He tratado de despojarme de mi herencia a cambio del mundo que veo. Pero Dios ha salvaguardado mi herencia para mí. Mis pensamientos reales me enseñarán lo que es mi herencia. Por encima de todo, quiero ver. Al reconocer que lo que veo es un reflejo de lo que creo ser, me doy cuenta de que mi mayor necesidad es la visión. El mundo que veo da testimonio de cuán temerosa es la naturaleza de la imagen que he forjado de mí mismo. Si he de recordar quién soy, es esencial que abandone esta imagen de mí mismo. A medida que dicha imagen sea reemplazada por la verdad, se me concederá la visión. Y con esta visión, contemplaré al mundo y a mí mismo con caridad y con amor. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El mundo que veo mantiene en vigor la temerosa imagen que he forjado de mí mismo y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal como lo veo ahora, la verdad no podrá alborear en mi conciencia. Dejaré que la puerta que se encuentra detrás de este mundo se abra, para así poder mirar más allá de él, al mundo que refleja el amor de Dios. Dios está en todo lo que veo. Tras cada imagen que he forjado, la verdad permanece inmutable. Tras cada velo que he corrido sobre la faz del amor, su luz sigue brillando sin reducir su intensidad. Más allá de todos mis descabellados deseos, se encuentra mi voluntad unida a la voluntad de mi Padre. Dios sigue estando en todas partes y en todas las cosas eternamente. Y nosotros, que somos parte de Él, habremos de ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad que yace tras todas ellas. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. En mi propia mente, aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, yace el conocimiento de que todo es uno, eternamente. Yo no he perdido el conocimiento de quién soy, por el hecho de haberlo olvidado. Ha sido salvaguardado para mí en la mente de Dios, quien no ha abandonado sus pensamientos. Y yo que me cuento entre ellos, soy uno con ellos y uno con él. Y David nos dice. La primera sección del capítulo 8. El viaje de retorno. Llamada la dirección del plan de estudios. Y la lección de repaso del libro de ejercicios para el día de hoy. Señalan una dirección nueva. Una sola dirección para la mente. Hacia la visión. Y también se nos recuerda. ¿Qué es lo que obstaculiza esa visión? Los pensamientos de ataque. Los pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Estos son los obstáculos a la visión de Cristo. Tenemos que reafirmar con gran sinceridad y determinación que deseamos la visión de Cristo. Por encima de todo quiero ver. Por encima de de todo quiero ver de otra manera. Nuestro aprendizaje pasado nos ha enseñado cosas equivocadas. Nos damos cuenta de esto porque no hemos sido felices en el pasado. De manera que cuestionamos nuestro aprendizaje. Cuestionamos los resultados de nuestro aprendizaje en este mundo. Estamos buscando un resultado nuevo, la felicidad, y la expiación nos ofrece esta felicidad. Esta decisión en la mente, esta aceptación de la corrección es la felicidad. Recordar esta felicidad es recordar a Dios con esta nueva visión. Dios es todo Con la visión de Cristo Dios es todo Y así decimos Dios está en todo lo que veo Y Dios está en todo lo que veo Porque Dios está en mi mente Si Dios es la fuente de todo Y la fuente de todo está en mi mente y yo en la mente de Dios esa es la razón por la cual puedo ver el mundo de otra manera y también es la razón por la cual puedo mirar más allá del mundo debajo del mundo de las imágenes al portal al reino de los cielos interior en mi propia mente Debajo de todos mis locos pensamientos de separación y ataque, está el conocimiento de que todo es uno, para siempre. No he perdido el conocimiento de quién soy, simplemente por haberlo olvidado. Ha sido guardado para mí en la mente de Dios, quien no ha abandonado a sus pensamientos, y yo que estoy entre ellos, soy uno con ellos y uno con él. Amén.